Espera, ahí está grabando Revolucionario ¿Ya? Okay. Hola, yo soy Cecilia, soy de Santa Argentina Vivo en Río de Janeiro Y yo soy 132 okay.